La primera pregunta viene desde Gijón, Jorgito Green nos pregunta ¿por qué hay variedades de cannabis moradas? Hola Jorgito Green, al igual que pasa en la naturaleza cuando llega el periodo otoñal y comienzan a descender las horas de luz provocando temperaturas más bajas, las hojas de miles de plantas y árboles silvestres comienzan a cambiar de coloración, con el cannabis ocurre de forma similar. Cuando la planta comienza a madurar, dando paso a la fase de floración, deja de producir grandes niveles de clorofila para centrarse en la formación de sus cogollos. Mientras la clorofila se degrada lentamente, aparecen las antocianinas. Estas moléculas, presentes en el cannabis y en miles de frutas y verduras, se manifiestan en diferentes coloraciones en función de las condiciones ambientales que sufra la planta y al pH que tenga. En el caso de las genéticas moradas, como las que nos preguntas, esta coloración se basa en una interacción entre las bajas temperaturas y un pH neutro. Es un proceso natural del cannabis y otras plantas que responde al proceso de floración, por ello debes tener mucho cuidado con la aparición de este color morado durante el crecimiento, ya que probablemente responda a alguna carencia nutritiva o algún tipo de enfermedad.